Para iniciar, quisiera darle la palabra a mi compañera Beatriz. Ella es integrante del Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica. Es estudiante de la Facultad de Psicología. Actualmente está haciendo su tesis. Eh, ha participado en trabajos y proyectos como el concepto de justicia para el proyecto Cápsulas de Pensamiento. Pues bien, Beatriz, adelante. Buenas tardes. Para empezar con la presentación de este libro, quisiera decir algunas características generales del mismo. Es un libro que consta de 11 ensayos, eh, está editado por, por, por Miguel Ángel Corrua y, y por la Universidad de Querétaro, de Querétaro. Y bueno, ustedes lo pueden ver. Y en la portada tiene un diseño muy interesante que ya nos habla precisamente del contenido. En la parte de arriba tenemos una ciudad con los rascacielos con que son característicos de ella, algunas enormes grúas. Y abajo tenemos una celda. Y una, banca, una banca y un par de personas platicando, que son solamente sombras. Y es justo eso lo que hace un poco la teoría crítica. Arriba está lo que podemos observar, lo que nosotros podemos distinguir, pero abajo se muestra un marco conceptual y argumentativo que nos dará luz a aquello que es visible ante que no es visible pero nos mostrará lo que está abajo lo que subyace a, esa, a esta ciudad o a esta sociedad es, este libro de teoría crítica y aquí es como un comentario hacia los autores, hacia el coordinador yo, desde mi opinión es más que un libro de teoría crítica es un libro de introducción para Bolívar Echeverría y Alfred Smith, dos teóricos muy importantes de la teoría crítica claro que cuando ellos abordan estos dos grandes teóricos obviamente abordan y profundizan en los, en los debates sobre la teoría crítica pero está centrado, y esa es una de las grandes aportaciones del libro que funciona como una buena introducción para estos dos autores otra de las grandes virtudes del libro es que habla sobre la teoría crítica en México o sea, los autores todos son de, son, o residen en México y hacen teoría, hacen investigación desde, desde aquí y bueno, obviamente los temas que abordan estos, en este libro son relevantes para, para nosotros, para los mexicanos uno de ellos es el, la relación entre el lenguaje y los procesos emancipatorios y el otro es eh, los problemas ecológicos son tres ensayos más o menos que abordan el, el problema del medio ambiente esos fueron como los puntos positivos del libro mencionaré algunas cosas que a mí no me agradaron tanto que son más bien como de forma este más que de fondo y uno de ellos es que no, a mí no me agrada mucho que tenga tantas notas uh, de pie y son este, bastante largas este, eso distrae mucho la lectura bueno, para mí, igual y para alguien más no este, y como se centra en estos dos autores, o sea, de estos 11 ensayos, 8 están dedicados específicamente para este, explicar Bolívar Bolívar Echeverría y Alfred Smith, pues no... yo esperaba como encontrar más el, el, los conceptos y las argumentaciones desde ellos, o sea, desde las investigaciones de ellos, más que abordadas a partir del análisis de estos dos teóricos. Este, bueno... No voy a explicar como todo el libro, más bien me centré en uno de los ensayos que fue el que más me llamó la atención, porque da luz a, a cómo la, el marxismo se ha enriquecido a partir del marco argumentativo y conceptual de la semiótica. Y esa es, este, el, bueno, otra de las razones por las cuales elegí ese, ese ensayo es porque, bueno, tengo el, el autor aquí a mi lado, y entonces, pues... Creo que es positivo que alguien que escribe algo, bueno, luego reciba los comentarios de parte de alguien más. Y entonces, bueno, elegí el de Stefan Gandler, que se llama Aportaciones para una teoría crítica más allá de Frankfurt sobre Bolívar Echevarría y el paradigma de la comunicación. Es el segundo ensayo de este, de este libro. Bueno, en él en empieza planteándonos una disyuntiva que se encuentra latente en la mayor parte de las teorías sociales que se han desarrollado hasta ahora, que es la, la distinción entre el individuo y sociedad, y cómo es que estas dos, sociedad cultural, ¿no? cómo es que estas dos se relacionan, si es que existen, cómo es que están relacionadas. Las diversas teorías han dado este, explicaciones a estas relaciones, y, pues, obviamente es pertinente para el marxismo y para la semiótica también. Por ejemplo, para Turge, la relación entre individuo y sociedad era muy clara. Para él existían ambas. Para él, un hecho social era todos los modos que eran exteriores al individuo Entonces, y que eh, eran cuestionaban para hacer alguna, o sentir, pensar o actuar de cierta forma. Por ejemplo, para el human, el individuo ya este, desaparece de su teoría es algo de, de uno de los aspectos que se critica desaparece por completo y lo único que aparece por ejemplo son sistemas psíquicos entonces esta relación entre individuo y sociedad para las teorías sociales siempre ha sido importante y así es como empieza Estefan Gander dice que lo que hace Bolívar Echeverría es que pone el acento en el concepto de la praxis como entendiendo la praxis como como un sujeto autónomo, libre de actuar, y entonces, ¿cómo es que las determinaciones o la estructura cultural es que este, están relacionadas con esa praxis, con ese sujeto autónomo que está incluido en este concepto? Y entonces, bueno, empieza abordando el problema de la semiótica con este socio, y dice que al menos cuando Saussure explica, por ejemplo, la diferencia entre lengua y habla, para él es muy claro que el habla es algo que, es, que es, el sujeto hace, que cada, cada vez que alguien tiene que se produce un habla, este, es, digamos, depende de, del propósito de comunicación del sujeto, y, en el, y el lengua, el, la lengua es ya la estructura, que es mucho más, este, mucho más específica, y esa estructura pues, está relacionada porque es la que le permite al sujeto que hace el habla este, de dar sus, sus comentarios o dar sus opiniones o expresarse y hacer el proceso de comunicación. En ese mismo sentido, dice que plantea un paralelismo entre ese mismo proceso que se hace desde, desde el socio con Bolívar Echeverría cuando se hace o cuando se habla sobre el proceso de, produ, de reproducción. O sea, cuando el. Cuando se produce y se consume algo. Cuando se produce y se consume algo, hay valores de uso. Están ya los valores y las estructuras. La estructura dicta que está el proceso de producción y el proceso de consumo. Pero en cada, un, cada vez que se produce y se consume algo, hay significaciones que se van creando. Y entonces, igual, cuando, al igual que en él habla, cuando alguien consume algo, reconoce el valor de uso que le dio aquel que lo produjo y entonces se produce este digamos eso ya es más bien de, de individual o sea, que yo elija comprar un agua es algo individual al, a diferencia de todo el demás proceso que es el de producir y consumir y obviamente los valores que me van que me empujaron para el, eh, elegir el agua y no otra cosa este, bueno ya no explicaré más, seguro lo explicará mucho mejor Estefan Gangler, igual si les quedan dudas es mucho mejor para que compren el libro y me, me explique mucho mejor este, uno de los, hay tres cosas que sirve digamos todo este desarrollo teórico que es precisamente para criticar una, el eurocentrismo porque bueno dice desde el principio que los valores de uso así como la lengua cuando Sociur dice que todas las lenguas son, este, están en el mismo nivel, o sea, no hay unas lenguas mucho mejores que otras, igual con los valores de uso. O sea, no, independientemente de que en México o que en Latinoamérica se consideren como naciones subdesarrolladas o que no, estos productos que se crean en, este, en estos procesos no tengan el nivel de industrialización tan elevado como lo, tiene, lo tienen en Europa, eso no quiere decir que no tengan este, el mismo, la misma importancia o que se tenga que demeritar. Entonces, dice que bueno, es un punto importante para combatir el eurocentrismo. La otra es la del productivismo, porque es comúnmente, y eso es algo que se, que se ve eh, cuando se hacen discusiones sobre Marx, es que se dice que Marx era como que siempre pensó que la que una de las etapas de la historia y por tanto eh, era una de las etapas que todas las naciones deberían deberían cursar deberían, este, era la etapa de la industrialización o sea que todos deberían y eso hizo que muchos en muchos casos la, la izquierda en los diferentes países pues, eh, optaran por proyectos de industrialización de de los países y uno de los, de los puntos que dice Estefan Gander es que eso no, no es tan cierto porque él no, no, no pensaba o no consideraba como positivo la industrialización sin más ni más de los países aunque, obviamente, y lo cita cita el ejemplo clásico de Marx cuando dice que, que en México lo mejor que le, haber, le pudo haber pasado eso que el Estados Unidos lo invada para que se pueda industrializar más rápido. Bueno, pero el, el Gander excusa, no, no excusa, más bien explica por qué lo dijo, sino más bien es uno de los residuos de la teoría de Marx. Pero este, bueno, el siguiente punto que critica es la posmodernidad. Oh, yo le puse posmodernidad porque es este, este la semiótica formó parte o inició siendo independiente o más bien incluyendo a la lingüística y después se incluyó otra vez, se hizo como una inversión. Al momento de quizás ocurre lo que conocemos como el giro lingüístico, lo que pasa es que la lingüística es absorbida por la, por la semiótica y entonces lo que rescata de Bolívar Echeverría es que no. O sea, la semiótica no es de la lingüística, sino que es un proceso más de eh, los modos de reproducción de la sociedad, o sea, de los procesos de, de consumo y de producción capitalista. Entonces, volver otra vez a, este, a la teoría material, ¿no? de hecho se conoce sí la teoría material de la cultura, y era de las grandes preocupaciones de Bolívar Echeverría. Y bueno ahora las críticas como más específicas a, a su trabajo, a, a este ensayo es que son igual de, de, de forma más que de contenido pero una de ellas es que hace dos referencias una de Heidegger en la cual dice que Heidegger dijo que era el Mar, Marx el último representante de la metafísica de Occidente y o sea, yo hubiera preferido que pusiera una cita y una referencia porque me hubiera gustado mucho leer este, ese texto de Heidegger y pues no está no está este referenciado y el otro que no solamente lo hace Gander sino también lo hacen muchos otros no entiendo por qué pero es precisamente esta cita de Marx cuando menciona que México, lo mejor que le, pasar a México es, le podría pasar a México es ser invadido por Estados Unidos esa no está referenciada yo de los que conozco y les pregunto que son marxistas no, tampoco saben dónde está esa referencia y sí. cuando la googleé, no la encontré y entonces es como, no quiero creer que sea como un mito pero, pero siempre sí te diría que hubiera estado citada muchos dicen incluso que este texto es que no está traducido al español o que ni siquiera lo venden en México no, es, es en el capital, ¿eh? El capital ¿Es, en capital? es una nota al pie de, de página, en el capital, sí, muy conocida. <ríe> <Diana II> pero, <totrisa> en el tomo uno, sí, es, una to es, es el tomo 1 y debe ser, pero aquí sí me arriesgo a, a regarla, ¿no? pero debe ser del capítulo 24, debe ser de la acumulación originaria del capital, porque es un poco el tema. Bueno, bueno bien, antes de la general de dejemos que Beatriz termine con su presentación. Bueno, de todos modos, la crítica es que, la crítica es que la, yo sugiero que Beatriz estar referenciada al menos... A lo mejor es porque yo no estoy muy metida, digamos, en el campo del marxismo, ¿no? Pero, pues si alguien como de mi edad no encuentra esa referencia, pues sí puede causarle como duda, ¿no? incluso hubiera estado bien ¿no? igual y yo me hubiera ido al capital y me hubiera servido para leerlo este, otro, de los, otro de los puntos es que en la página 68 dice da un ejemplo sobre sobre cómo es que cómo es que estando cerca de los cómo es que la clase media estando cerca de los poderosos se siente como más cómodo y eso lo dice, digamos, y el ejemplo que da es que la clase media prefiere la, el pan blanco a las tortillas, y puede sonar superficial, pero yo creo que a mí me sonó raro, pero es por el concepto de clase media, a mí me parece, y es igual nada más para, para puntualizar que clase media me parece que no, no entra como dentro de, de las concepciones marxistas, de los medios de producción y cómo es que están instalados los diversos grupos en estos, en estos, cómo se apropian del, del producto social. Y entonces no está proletario, no está burgués, no está pequeña burguesía, utilizando obviamente concepciones... Este, que retoma mucho este Jaime Osorio, pero entonces cuando él dice clase media, en lugar de a mí remitirme obviamente a la teoría marxista, me remite más bien al Inegi, ¿no? y entonces cuando yo pienso en el Inegi, o cuando yo pienso en... porque es ahí donde, este, eh, donde se puede retomar, es que esta clase media, y aquí es una crítica en serio interesante, porque para mí esta estratificación que se hace desde una teoría social diferente a la marxista, que es la teoría, digamos, como que se fija más en las cualidades que se pueden incluso contar o que se pueden apreciar, entonces da una clasificación distinta a la clasificación que se puede hacer desde la teoría marxista. Entonces, desde esta teoría tenemos clase, clase baja, clase media, entonces tenemos toda esta estratificación. ¿Y cómo la hacen? Bueno, preguntando, ¿no? Este, ¿Tienes casa propia? ¿Cuál es tu sueldo? Este, ¿Cuál es un total? Y entonces se, se logra hacer. Y, entonces, y bueno, la, y la teoría marxista no es así. En la teoría marxista es más bien cómo están instalados en, los, en el proceso de producción. Y entonces se puede equiparar, ¿no? Se puede equiparar una con otra, pero no son la misma. Y por eso es que me suena raro y cuando dice clase media pues obviamente también esto es un poco como de ideología, muchos de nosotros podemos decir incluso que somos clase media y no necesariamente que, que nos guste el pan o la tortilla por eso, ¿no? o sea, más bien es en un sentido de criticar este, este, este asunto de, de la clase media, aunque era obviamente un ejemplo incluso que estaba en nota de pie. Y bueno, eso sería todo. Perfecto.